parte par de beef pa mi, materia click, huma. Si sí, quiero la cambia matiz, chuma Desmedida, cuando voy llegando ella va devenida. Esperan a que baje para sentirse arriba Deje quieto, a lo que va en movimiento Sostenga lo que pensó antes de que lo suelte el viento Flotando en el espacio, perdí la noción del tiempo Y yo vengo planeando algo que ya ni siquiera planeó. Toma y bebe, quite level, ya que me leve Fuera de su órbita, como rock el cuerpo solo me mueve por matar las ganas, la mentira la salvé Yo va a lo mío, no me pueden convencer Tengo este camino con el que empecé a crecer Deje tirarme piedra que algún día lo veré Yo, Ahora cuéntales que Why you gonna cry now? goodbye, bye, bye Nuestras vidas nunca van a terminar de girar Problemas y barreras interpondrán Abro el manuscrito y el tiempo lo ha escrito Camino sin salida, es la huida de mi vida Va perdida, raza perseguida En el barrio no se acaba la movida, ya lo pillas Influencias externas, tengo piernas y fuerte espíritu En las venas, venas he pasado por la tierra La venganza en las patas, Les incrusta. Calor interno, dolor eterno, rap para mi entierro No me vuelvo loco y eso que soy un crío. No me fío ni de mi sombra, que la alfombra. No, porque a mi alma no me sobra. Granada de hundidora con material, con el strike. Damn, right now in your town, we going to turn it down. So why you gonna cry? Now?